8 y media. Vale. Meña, chao. ¿Es esa de Yo creo que sí. Ahora va y no es esta. Muy bien, ¿cómo llegaste? Pues llegamos a Santonte. No me entiendes. Claro, claro. Imos. Imos. Eso... No sí, sé, una caixa. Tienen como notas. Es como, es como de, una, de una nena que está escuchando cómo su padre mata a su hija. Y como se acerca a ella. aquí dice la ¿Dos meus pais? Claro. ¡No! ¡Ay! ¿Dónde está el baño? ¿Qué tenía que <risa> mexer? ¡No que la puerta anda! Muy buena, Violeta y Andrea. de fresa sí. una cheira es sangre seguro que se cortó la seguro para que de todo esto vamos un poco a tele Bueno, ya está, eh. Apago la luz, el árbol. ¿Qué pasó? Estoy ya no. ¿Qué queréis de mí? Deberías haberle hecho caso a tus amigas.